Cinco armas de fuego, ocho alimentadoras, dos fusiles, más de 5.000 municiones, 75 dinamitas y tres granadas iban a ser ingresadas la madrugada de este viernes a la penitenciaría del litoral por tres privados de libertad quienes sin temor alguno salieron de sus celdas y saltaron una pared para llegar al pasillo que tiene cercanía a los exteriores de la infraestructura y además hicieron un oramen con una cizalla en la malla que divide a los jardines con la parte del túnel. No es que salieron a la parte externa totalmente, pero ya están en una zona restringida para ellos. La policía también confirmó que los tres PPLs que intentaron ingresar el armamento en bultos son del pabellón 2 y que pese a tener la opción de fugarse, el objetivo era tan solo recibir la mercancía. Uno de los PPLs tiene dos años de reclusión ya. Sido detenido en el año 2019 por asesinato. Otro de los detenidos cumple una prevención de cuatro años por robo. Y el tercero de los detenidos cumple una prisión por dos años por tráfico de drogas ilícitas. Los tres hombres están siendo procesados por la fiscalía por el ingreso de objetos no permitidos en el centro penitenciario. Y se investiga además la identidad de quienes trasladaron el arma. ...hasta el área externa del reclusorio. Estamos haciendo un barrido de cámaras, sí estamos haciendo, para poder eh, determinar, pero eso es un, un paso minucioso investigativo, tenemos que realizar paso a paso, desde horas de la noche, qué carros estuvieron, si pasaron motos. La Policía Nacional, paralelamente a estas investigaciones, también indaga la relación que tendría el armamento descubierto dentro de un auto que se encontraba en el kilómetro 11 de la vía Guayaquil-Daule, muy cerca de la penitenciaría del litoral. Y al realizar un registro minucioso encuentran en su interior una subametradora calibre 9 milímetros, dos alimentadoras, 393 cartuchos calibre 7.62 sin percutir, 191 cartuchos 5.56 sin percutir y tres teléfonos celulares. Se presume que esta, esta arma de fuego con esas municiones podían ser trasladadas hacia los centros penitenciarios que queda en la vía en la vía Pascuales. Este decomiso, que no es el primero ni el único, se produce dentro de un año lleno de violencia en la penitenciaría del litoral, donde tan solo en esta semana, producto de enfrentamientos, hay una persona privada de la libertad fallecida y dos agentes de seguridad penitenciaria heridos. Dentro de estas cifras se encuentra el guía, que la noche de ayer resultó herido producto de más enfrentamientos. Ya son cuatro días en los que el Servicio de Transporte Urbano en Guayaquil trabaja el 50% de su capacidad operativa, y a estas alturas la situación empieza a generar malestar en los usuarios del servicio, que tienen que esperar más de lo previsto para abordar las unidades que los lleva hacia sus destinos. Sí, realmente llevo 15 minutos esperando, ya de allá para acá estoy, no viene el carro. Realmente se me hace ya pesado porque ya mismo opto por coger un taxi, aunque no tenga, pero quería llegar a mi casa. La calle Rumichaca, en el centro de la ciudad, es testigo de la larga espera de los ciudadanos. Ellos dicen que con la paralización de la mitad de las unidades, la espera en las paradas se ha duplicado. Claro que sí, normalmente 10, 15 minutos uno esperaba por una unidad, ahora está esperando media hora. Indudablemente que habría que el que trabaja salir un poquito más de mañana, pues. En la parada ubicada en la terminal terrestre de Guayaquil, la historia no era distinta. Había usuarios que llevaban varios minutos aguardando la llegada de la ruta que los lleve a casa, pero sin éxito alguno. Sí, la verdad que sí había muchas demoras. Yo en de la mañana tuve que esperar casi 45 minutos para llegar aquí al terminal y coger a milagro y ahora voy a ver si puedo llegar. Más rápido, pero sí, están yendo bastante demora. Y aunque muchos se preguntan por qué aún no hay acuerdo entre los transportistas urbanos y el cabildo, lo que sí tienen claro los usuarios es que no quieren un incremento del pasaje. Desde el colectivo de organizaciones sociales y populares de Guayaquil, así lo aseguran. Que no estamos de acuerdo con la paralización de los carros, tampoco estamos de acuerdo con la alza de pasaje. Dicen que es el pueblo el que tiene que decidir si es conveniente o no el alza del pasaje. ...y no los transportistas. Que se haga una consulta popular... ...y se le averigua y se le pregunte... ...al pueblo, que somos la mayoría... ...si estamos de acuerdo que se nos mete el pasaje... ...sí o no. El pasado 10 de noviembre... ...el Gremio de Transportistas del Guayas... ...mantuvo una reunión con la Autoridad de Tránsito... ...y Movilidad de Guayaquil... ...y aunque no hubo acuerdo... ...los transportistas urbanos insistieron en la revisión de los pasajes. No puede ser un valor menor a 40 centavos... ...se justifica con el precio de los combustibles, el alto costo de los insumos por medio de este. Pero desde la alcaldía de Guayaquil se dejó claro que el incremento de la tarifa no está contemplada. En relación al valor de la tarifa no está previsto un aumento, esa es la verdad. Lo que sí está considerado es que el transporte público continúe operando con la mitad de sus unidades, por ahora de manera indefinida, a menos que la próxima semana se logre el tan ansiado acuerdo entre transportistas y el cabildo. El Women Economic Forum 2021 es una organización conformada por 150 países y que celebra por primera vez desde Ecuador su cita anual con el objetivo de seguir empoderando a la mujer y transformando sus espacios de inclusión para el progreso económico. La embajadora de Ecuador en Estados Unidos, Ivonne Baki, destaca que el impacto de género en la pandemia de COVID-19 es un enfoque principal en este foro que reúne a mil especialistas en liderazgo, política y equidad femenina de 19 países distintos. En tiempos de pandemia han sido las mujeres las que han sostenido las familias y la economía del Ecuador. Es hora de proteger el rol articulador de las mujeres en la sociedad y su capacidad para dar soluciones verdaderas a los problemas globales. El brote de COVID-19 ha intensificado la brecha de educación y de violencia doméstica entre niñas y mujeres frente a sus pares. De acuerdo a María Noel Baeza, directora regional de ONU Mujeres para las Américas y el Caribe, y ponente en esta convención, quedan rezagadas en conocimiento por falta de acceso a tecnologías digitales y también quedan rezagadas en autoestima. Las mujeres siguen en ese rol, en esa división sexual del trabajo que viene de hace 2.000 años y, y, bueno, y queremos, queremos cambiarla. ¿no? Hay más mujeres que entran a la universidad, hay más mujeres que están estudiando, eh, estudios universitarios, pero sin embargo tenemos menos mujeres que ingresan al mercado laboral. Esa cifra ha aumentado en pandemia, ya que mujeres y niñas pasan un mayor tiempo confinadas en el hogar. Pide inversión del Estado en plataformas digitales. Tal cual, hay una eh, discriminación en el acceso a crédito de las mujeres. Fíjate que solo el 2% de emprendimientos dirigidos por mujeres en tecnología tienen acceso a, a, a financiamiento. 2%. Quiere decir que el 98% va a los hombres. Y aunque Women Economic Forum fomenta la conversación alrededor de políticas que estimulen el trabajo de la mujer, es imposible no mencionar la falta de participación de las mujeres en la vida política del Ecuador, como lo menciona Rosalía Artiaga, quien fue expresidenta constitucional del país en 1997. Analizamos el contexto universal de todo el planeta, que menos del 10% de. Líderes políticos, me refiero a calidad de presidentes o jefes de gobierno, son mujeres en el mundo entero, menos del 10%. Los valores eh, pues, se los eh, eh, conceptúa y se forman en el hogar y en la escuela. Por eso es que hay un binomio indisoluble entre casa y escuela que permitirá tener sociedades más equitativas. Y allí hablo para hombres y mujeres. Este foro busca un empoderamiento real de la mujer que pueda surgir y crecer con políticas estatales basadas en la igualdad y que protejan la participación equitativa tanto de hombres como mujeres en las fuerzas de trabajo.